qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esta canción? Que viva la madre Rusia metándole bala a esos fascistas. Que alguien ya me diga por qué a mí no entiendo. Y llegas tarde Lo siento, pero es que hacer trinitrotolue no es sencillo, ¿sabes? Bueno, acá estamos Como sea La música en muchos contextos puede alterar el comportamiento humano O sea, para ¿O bien para, bien, o para, o para, para bien. mal Todos sabemos que la música nos puede ayudar a regular nuestros sentimientos O cuando queremos que esto salga a flote. Y si no lo sabías Ahora ya lo sabes. La mayoría de nosotros le encanta la música, sin embargo, pues, muchas veces ignoramos la importancia que tiene esta en nuestra vida, pero no se preocupen, para eso estamos aquí para explicarles la importancia que tiene la música. Yo amo la música, siempre estoy escuchando una que otra canción, de hecho 18 a las 24 horas siempre estoy escuchando música, porque si no escucho música, da como algo, ansiedad. Y es que cada canción puede regular nuestros estados de ánimo y cambiarlos a nuestra voluntad. De cambiar tu estado de ánimo de otro pálido como sin. Y es por eso que el meme de cuando estoy triste escucho música triste para no estar triste porque menos por menos es más matemáticas hijo. De hecho tiene mucho sentido y es una realidad que vivimos. En nuestro cerebro existe una amígdala capaz de regular nuestros sentimientos y emociones. ¿sí? Esta amígdala es parte del sistema límbico. Es el sistema límbico al cual le llaman la parte emocional del cerebro, que también está compuesto por una red de neuronas. La amígdala es el con la cual nosotros aprendemos y desarrollamos una respuesta emocional a cada situación. Por ejemplo, si ganamos un premio, pues nos ponemos felices. O si sentimos que estamos en peligro, podemos huir de ese lugar para no estar en peligro. Entonces, hay una situación, una respuesta emocional. Entonces, de eso se encarga la amígdala. Y cada una de esas situaciones nos enseña a cómo reaccionar en situaciones similares tal vez en el futuro. Ya saben, biología básica. Por cierto, ¿les enseñaron esto en el colegio? Yo recuerdo vagamente que a mí me enseñaron un poco de eso. Si les enseñaron esto en el colegio, pueden dejarle un comentario aquí abajo. La doctora Erika Salazar nos dice En efecto, existe una relación importante entre las hormonas y el estado de ánimo. Esto se debe a que las regiones del cerebro que regulan los estados de ánimo se ven influenciadas por los niveles hormonales de otra manera, estamos en nuestro cerebro, tenemos las hormonas, las hormonas influyen en nuestro cerebro y eso hace que reaccionemos a ciertas cosas. En ese sentido, con los sentimientos. Pero, ¿qué hormonas desembocan que el sentimiento? Pues eso lo averiguaremos. Para la parte de amar y odiar, tenemos la oxitocina, que es la encargada de nuestras conductas prosociales, con nuestras parejas, con nuestros amigos, etc. También tenemos la serotonina, que es la hormona del placer, que igual regula nuestros estados de ánimo y nuestras emociones. Luego tenemos la dopamina que igual influye en el placer o la motivación de hacer algo en específico o el deseo de hacer algo. Luego tenemos las feromonas que es la encargada de sentir atracción mutua hacia otra persona. Ya saben, del amor y todas esas cosas. Y luego tenemos las endorfinas que son muy muy muy importantes porque estas nos ayudan a disminuir nuestros niveles de estrés y nos hacen sentir felices y alegres también. Y por otro lado tenemos la prolactina y la adrenocorticotropa que son hormonas que influyen en la tristeza, cuando lloramos liberamos también prolactina y adrenocorticotropa y también leu equenfalino 6 esas tres hormonas, y pues, por eso les decía, o sea, cuando liberamos estos sentimientos, esas hormonas a través de nuestras lágrimas, eh, es como si nos quitaran un peso de encima. ¿sí? y de esa manera ya podemos dormir tranquilos después de que lloramos, por ejemplo, o estar más relajados, más tranquilos, porque ya lo hemos sacado. Y pues justamente la música puede ayudar a hacer que esos sentimientos salgan más fluidamente, más fácilmente para sentirnos más relajados de nuevo. Porque menos por menos es más. Y se aplica también para las emociones. Y así como la pieza de dominó que hizo que se creara una ola gigantesca de dominós en la cual Gran Soldador empezó a surfear. De la misma manera la música es esa pequeña pieza que va a hacer que se desemboque una serie de elementos para que tú puedas sentir lo que estás sintiendo. De hecho, con todo eso lo que les estoy diciendo, hubieron personas que hicieron estudios para saber que realmente la música influye mucho en nuestros sentimientos y emociones. Y De hecho, uno de los libros que estoy leyendo sobre la musicoterapia, sí, lo sé, es cómo juntar la música y la terapia. El texto dice, tiene sentido usar la música como terapia. A casi todos nos gusta la música y es como una parte esencial de nuestra vida diaria. Casi todas las personas desarrollan una relación personal con ella. La música nos calma y nos estimula. Nos acompaña en la alegría y en la tristeza. Juega con nosotros y nos ayuda a jugar. Nos introduce en cada emoción humana. La mayoría de las personas, como ustedes, van a poder reconocer el poder de la música para consolar y sanar. ¿sí? Y muchas ya habrán descubierto sus beneficios terapéuticos a través de sus experiencias propias. Así que amigos, ustedes saben piensen en todas esas experiencias que han tenido con la música, cuando han llorado, cuando han escuchado la música de Adele, o cuando han escuchado de... In another life, I will be your girl. ¿Acaso no han llorado con esa canción? Y pues muchas de esas canciones eh, desembocan sentimientos en ustedes, ¿sí? Y cuando le damos la importancia que se merece a lo que es la música, ustedes van a poder encontrar esas canciones que desembocan ciertos sentimientos en ustedes mismos. Y de esa manera, cuando, no sé, sientan que van a llorar, pueden escuchar música triste para sacar toda esta tristeza de ustedes y luego sentirse muy bien con ustedes mismos. to music and i noticed the baby responds to it as well specifically mozart i like monitor the baby's physical properties oh lord what's what what is he what is he doing well it's mozart robert can you play no cookies i gotta get cookies you do not need cookies as i learned quite painfully last night any solution involving cookies will inevitably result in the demon baby ¿Combustión iminente? ¿Qué significa eso? Es decir, mean? fuego, Robert. Por lo que la soja tiene medidas de countermeasures. Me sugerir que extinguieras las flames de la bebé antes de que se despliega el sistema de sprinkler. La flame retardada es Blackberry Lab. Entonces, pues aquí una lista de canciones que regulan nuestros sentimientos para ustedes. Comencemos. Solo vamos a decir el nombre del artista y colocaremos las canciones por aquí tenemos Entonces, san Smith y todo lo que es banda mexicana, cortisol y oxitocina, que eso desemboca en enojo, estrés, ansiedad y ganas de huir, es decir, adrenalina, sí, okay. odiamos a Sam Smith, lo siento. Caliucci, TwoFit y Ariana Grande. Tenemos la testosterona y la serotonina, que es el placer y deseo sexual. Ben Platt, Aurora, Do, Carla Morrison, King, Twenty One Pilot, Paramore. Tenemos la prolactina, la adrenocorticotropa, la leuenkefalino 6, eh, la histamina y el cortisol, que pues, producen llanto, tristeza, dolor. Me traen la franca de Aurora, Chloe Murriendo, Carla Morrison, que producen luliverina, oxitocina y las férmonas, que nos hacen sentir felices, alegres, contentos. Bad Bunny, Calle 13, Residente, Clean Banding, King, Twenty One Pilot, Paramore, Grace Vanderbilt, Chloe Moriondo, Billie Eilish, que eso producen dopaminas y endorfinas, que son de placer y motivación. Sí, igual estoy sorprendido que caro de Bad Bunny nos produzca motivación, pero así es la música, amigos. Recuerden que aprendemos y desarrollamos una respuesta emocional de acuerdo a la situación en la cual escuchemos cierta música. Así que, pues, estas canciones que están escuchando ahorita y que han visto, pueden ser que de aquí a una semana o en cinco años, pues, no desemboquen el mismo sentimiento que están desembocando ahora. Puede ser que Exist for Love de Aurora te causa una sensación tan hermosa de amor y felicidad, de liberes de y por amor a tu pareja, sí. pero en algún momento te determinó y ahora esta canción solo te causa dolor. Porque la situación en la cual has escuchado la canción al principio ha cambiado y eso te puso dolor y no necesariamente tiene que ocurrir una situación así para que una canción cambie puede ser que simplemente con el hecho de escuchar esa canción y pensar que nadie jamás en tu vida te la va a dedicar por ejemplo igual te puede causar cierto dolor y así amigos la situación en la cual escuchamos música puede generar un sentimiento en específico ahora ustedes pueden pensar y, y tal vez ser más claros en ¿Cuándo he escuchado esta canción y qué es lo que me ha producido? Al igual estamos muy muy de acuerdo con el comentario que hizo Iván Campos, dice: estaría muerto si no hiciera esta música. Y es cierto, muchos de nosotros tal vez estaríamos muertos si no hubiera un artista o canciones en específico que nos hubieran curado, sanado, que hubieran hecho que todas esas tristezas que teníamos saliera a flote y luego de eso tener una paz total. Pues así es la música, así que tener la importancia que se merece. Y antes de terminar el video, amigos, si sufres de algún cambio hormonal muy brusco, deberías buscar a un especialista, te lo recomiendo. En la descripción de este video, ya sea abajo o arriba, les vamos a dejar la playlist en la cual tenemos distintos tipos de sentimientos relacionados con las músicas que escuchamos. Así que pueden checarlos en Spotify y escuchar un poco sobre nuestras canciones. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, también en Twitch y en facebook también un saludo para Natimax, el andy can tipo de tofcas para yucra que ¿Qué? nos comentaron en el video vídeo así que si quieren pueden un saludito dejen su comentario un abrazo enorme a todos ustedes y nos vemos la próxima